En particular, bueno, pues quiero poner en valor, cogiendo, eh, enlazando con tu intervención, pues eh, la formación que se va a impartir aquí, que se va. que tiene como objeto pues el mantenimiento y el arreglo de bicicletas. Es un nicho importante de empleo. Lo vimos la primera vez que se puso en marcha esa convocatoria de ayudas para el arreglo de bicicletas, que además se agotó rapidísimamente, eh, que efectivamente, bueno, pues faltaba mano de obra. ...para, bueno, pues ese, ese arreglo de bicicletas supone un nicho importante de empleo. Desde el Gobierno de Navarra estamos haciendo una apuesta clara... y ...decidida por todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, la movilidad verde... ...y por eso, un poco también como decía Javier, estamos desplegando un conjunto de actividades. Esta formación es una de las eh, actividades, pero bueno, pues eh, también avanzar en cuestiones... ...como todo lo que tiene que ver con las infraestructuras para la seguridad de los usuarios... Y también lo que tiene que ver con la legislación, una cuestión importante para avanzar en todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. Tenemos un amplio espectro de posibilidades para plantear medidas en materia de movilidad y pongo por caso la electrificación de las bicicletas, que permite, pues quizás a las personas con una movilidad eh, más reducida, pues que se puedan mover también en bicicleta, o también por cuestiones de orografía, nuestra navarra. Es así, pues que también se pueda mover en bicicleta, ¿no? Gracias a esa, esa movilidad, eh, como digo, eléctrica. En este curso ofrecemos sobre el arreglo de bicicletas, pero también vehículos de movilidad unipersonal. Como digo, responde a una demanda cada vez mayor de profesionales cualificados que hagan esta tarea. Pero también quiero, y un poco enlazando con lo que decías Javier, ¿no? Anunciar en esta visita a la construcción de al menos una decena, una decena de infraestructuras ciclables que van a conectar varios municipios de la comarca de Pamplona, que se van a construir en los próximos años, eh, gracias a los fondos europeos, que van a suponer una inversión de 11 millones de euros, como digo, vías ciclables para conectar los municipios de la comarca de Pamplona. Gobierno de Navarra. co gobernua